de pareja y con las otras personas también vamos a mirar algo que para nosotros es muy vital e importante en el Diploma 2, el índice o nivel de paz interior que nosotros tenemos porque a mayor paz mejor resultados tenemos en la vida el segundo módulo se llama brújula de riqueza que en ese tema vamos a tocar cómo se crea el dinero cómo funciona el dinero y cómo nosotros debemos agregar más valor a las personas para poder así atraer el dinero con mayor facilidad el tercero se llama ciencia de la felicidad y fortalezas del carácter donde vamos a mirar cómo nuestro carácter se divide y cómo interactúa frente a las situaciones de la vida. Luego, el siguiente módulo llama eh, los miedos según las etapas de la vida, porque dependiendo la edad que nosotros tengamos o la etapa energética en la que nosotros nos encontremos, eso va a representar para nosotros ciertos retos que debemos enfrentar y que si los ejecutamos bien nos va a ir muchísimo mejor. Luego viene un módulo que llama personalidades. Este módulo me encanta y en este módulo vamos a mirar, dependiendo cómo nosotros Nacimos, nuestro ego se configura de cierta forma y ahí es como nosotros vamos a saber cómo nos conectamos con la oscuridad, cómo nos conectamos con la luz y fluimos. Luego viene el módulo de Sanando mi Esencia, ese módulo vamos a trabajar la energía femenina, que es la energía del dinero, y luego la energía masculina, que es la energía de las relaciones, los puentes y las conexiones. Luego viene otro módulo que se llama el poder de mi luz y mi oscuridad. Vamos a analizar las heridas de nacimiento que nosotros tenemos, que son abandono, rechazo y agresión. Y lo más importante es cómo estas heridas se sanan. Y por último vamos a tocar el módulo del poder de la coherencia y una vida con propósito, donde vamos a todos los módulos vistos en el diplomado, los vamos a resumir y vamos a generar una idea con muchísimo valor.